¡Hey! Bienvenidos a Classy Mess Yo soy Messi. ¡Hola! Yo soy Classy En este video te quiero mostrar cómo me hice Este look de maquillaje Para las fiestas de Navidad del 2021 Y si te gusta cómo Classy se ve Quédate para que veas cómo lo hice Voy a comenzar por las cejas Usando este polvo de cejas de Clean Color y ahora con mi brocha para cejas Cut Crease Brush E62 de Sigma y un poquito de concealer me voy a limpiar todos los bordes de las cejas para que se vean bien definidas he tomado una esponjita seca y me estoy simplemente difuminando los bordecitos del producto para que no se vean pegotados esta vez voy a comenzar con un corrector totalmente amarillo. Como les expliqué en mi video cómo cubrir ojeras, el color de este primer corrector da totalmente igual. Me da igual si usas un corrector rojo, verde, rosado, color piel, da igual porque este producto se va a tapar con la base. Y ahí ya mis uñas están ahora amarillas y no marrones, lo cual es un progreso. <risa> Vamos a pasar a la base ahora. La única marca de base prácticamente que yo uso desde hace meses es esta, la misma de siempre. Es Jue Essential High Coverage Creme Foundation. Y si escuchan ronquidos, son mis dos perros que están aquí <risa> en el estudio, en mi sofá, durmiendo. Y roncando. Me voy a cubrir un poco estas esquinas aquí. Que las tengo un poquito marrones. Y ahora están bloqueadas. Yo tengo tantos tonos de esta base de Jouet. Esta vez creo que voy a tomar... Voy a tomar Caramel. Entonces la voy a estar mezclando con este producto. Que es un mezclador de base. Esto es para aclarar bases que te quedan muy oscuras. Este L.A. Girl. Pro Color Foundation Mixing Pigment. Muy buen producto, lo he probado un par de veces, precisamente con caramel, porque caramel me queda un poquito oscura. Tengo a caramel aquí. Primero voy a mostrarle cómo me queda sin mezclar. Como ven, es mucho más oscura que mi piel en estos momentos. Ahora voy a tomar una gotita entonces de esta. Todavía está muy oscura, creo. Ahora sí. Recuerda ponerte producto... La base también en el área de las ojeras, encima de tu primera capita de corrector, en caso de que tengas ojeras oscuras como yo. Bueno, vamos a hacer un poquito de iluminación de esta área con la tercera capa de maquillaje. Vamos a iluminar un poquito. Yo voy a tomar un concealer totalmente blanco. ¿Por qué lo voy a hacer? Pues para que vean cómo reparar o cómo crear tu propio tono que se adapte mejor a tu piel. Yo voy a coger este tono blanco, voy a agregar un poco de amarillo y verán cómo todo va encajando perfectamente. En el último video, esto lo hicimos de manera también, incluso más extrema, ese, much, mostré muchísimos swatches de diferentes tonos de productos. Y en este video lo voy a hacer más rapidito, miren. Mezclé amarillo, blanco y ahora voy a mezclar un poquito de verde. ¿Por qué verde? Yo tengo su tono oliva en mi piel. Si tienes un tono rosado, solo tienes que agregar rosado, rojo, el tono, el tono que tengas. Y estos tonos van a ayudar aún más a que ni siquiera se note las ojeras que tengo naturalmente. Como pueden ver, no se ven en ningún lugar ojeras y eso todavía no me he puesto el polvo. Voy a tomar un poquito del de polvo de la cara que me gusta usar en el área de los ojos. Un polvo más clarito que el que realmente me toca para mi cara. Fit Me, Matte and Poreless en el color 220, natural beige, es un tono para una persona de piel más clara, pero yo solamente me lo voy a poner aquí porque es un área que quiero iluminar. Ahora voy a tomar un polvo de la cara que sí me quede bien, que no sea tan clarito, y este es en el tono 250 son beige. Un poquitín para sellar la base. Como habrán notado no me puse polvo en el párpado superior. Normalmente sí lo hago. Pero hoy quiero que el maquillaje aquí arriba quede bien intenso. Voy a dejar esta área de aquí todavía así húmeda y pegajosa. Para que los pigmentos de la sombra que me voy a poner se peguen bien. Yo voy a comenzar con una sombra marrón en la cuenca del ojo. Yo voy a usar esta sombra marrón para crear un poquito de definición en la cuenca. Yo tengo párpado caído y lo voy a subir un poquito para que haga el efecto levantador de párpado. Y voy a tomar un poquito de una sombra marrón. Esta es de la paleta de Anastasia Beverly Hills Prism. Prisma. Entonces tomo la sombra marroncita y la llevo solamente aquí a la cuenca, al pasito, con cuidadito, con delicadeza. Como ven, voy dando como toquecitos presionando el pigmento. No estoy arrastrando porque tengo el párpado húmedo, no me puse polvo. Entonces si vas a arrastrar, lo que vas a arrastrar es la base con todo. Lo que voy a hacer ahora es mi segundo tono hacia arriba de donde puse el marrón y voy a tomar una sombra de esta paleta que es como color ladrillo, naranjo, naranjita así ladrillo. Voy a presionar este producto aquí en los bordecitos del marrón. Todos los bordes de donde puse el marrón. Puedes tomar también una sombra marrón que sea más clarita, una marrón que sea más cálida. Ahora que presioné estos dos productos uno al lado del otro puedo comenzar a barrer un poquito para que se mezclen un poquito y ahora tomo una brocha así más flojita. Y tomo un tono que sea más claro. Yo quiero tomar este polvo que fue el que usé en mi último video para hacerme los ojos. Es un polvo de la cara con el que yo me contorno la, el rostro. Y a veces me lo pongo como, como sombra. Porque es un tono perfecto. Es un tono de piel que es más oscuro que mi piel. Va a servir perfecto para este paso. Entonces voy encima, más arriba donde puse la sombra rojiza este producto verde que es una base para sombras cremosa para intensificar el, la sombra verde que te quieras poner esto es revolution ultimate pigment base en el tono green siento que es mucho más líquido de lo que yo me esperaba pensaba que iba a ser más pastoso Luego de mirar muchos, muchos verdes por todas partes, creo que voy a tomar este verde. Esta es mi paleta Revolution Salvation Palette. Sí, se está viendo bien, se está viendo bien. La manera de colocar una sombra para que te quede más intensa en el párpado es con una brocha densa y colocarla a toquecitos y no barriendo. A toquecitos. abajo me voy a poner un poquito de este lápiz verde. Este L.A. Girl. Uh, muy cremoso este lápiz. Me sorprendió mucho. Muy, muy intenso. Me lo bajo un poquito, no solamente la línea del agua, sino también un poquito más abajo. Me voy a poner este polvo de la cara como contorno. Revolution Super Matte Powder en el tono Toffee. Como acento en el lagrimal aquí voy a iluminar con una sombra amarilla limón como rubor voy a tomar este que nunca lo he usado es nuevo este sabe beauty bay de la marca de beauty bay se llama royal la brocha de rubor de la es muy intenso hay que usarlo con cuidadito prime and fine de catrice en la botella lila que es el multi talent que es mi favorito yo lo he tenido todos mi nueva máscara. Unlimited Mascara de L'Oréal Paris Esta es esta que están los anuncios que hace así Voy a tomar mi trío de iluminadores de MAC Y voy a tomar este de aquí Me voy a delinear los labios con el mismo polvo que usé para contornear Y este es de Colourpop, de Lil Pump, de los de Colourpop que son súper súper mate, son muy secadores de labios, hay que tener cuidado con estos productos, se pueden resecar muchísimo. Y este es... El look me encanta, estoy súper complacida, creo que es un look perfecto para usar con un vestido negro Y si tienes el pelo verde, azul, whatever, mejor aún Pero creo que me quedó muy bien, estoy muy complacida, muy contenta Si a ustedes también les gustó, denme un like, suscríbanse a ClassyMess Chequen los demás videos que tengo por ahí, en especial mi mejor video, que es en, muy especial para personas con ojeras. Miren las ojeras que yo tengo naturales, pero miren cómo yo me veo luego de maquillarme. Todos los truquitos para cubrirse las ojeras perfectamente están en mi video cómo cubrir ojeras fácil y rápido, pero aún más detallado, paso por paso y más truquitos están en mi web ideasdemaquillaje.com, pásate por ahí para que veas los looks e inspiración que tengo ahí para cuando no sepas cómo te quieres maquillar quieres te invito a dejarme tu comentario diciéndome qué color de vestido te vas a poner para el 31 o para el 24 de diciembre para la cena de navidad o el vestido que tú quieras al que yo le haga un video de look de ojos o sea como hoy yo hice este look para alguien que se quiera poner un vestido negro. Creo que es un contraste perfecto para un vestido negro. Si quieres otro color, por favor dime en el comentario qué color de vestido te vas a poner. Ya tengo un video para vestido rojo. Me quedó súper lindísimo. Creo que deberías ir a ver ese video. Es maquillaje para un vestido rojo. Classy Mess Channel y te veo en el próximo video Bye